Muchachos pero... Bienvenidos a un video más de su mundo Mundo JM. El día de hoy, ¿qué crees? Aprenderemos fotografía de manera profesional usando préstame la cámara que te la estás usando para el video. Espero que no la use en modo automático. Cuando un niño usa la cámara en modo manual, está encaminado para ser un futuro fotógrafo profesional. Sin embargo, cuando vemos a un adulto usando la cámara en modo automático, se le puede decir que es un niño en la fotografía. Y es que el uso del modo manual en las cámaras juega un papel muy importante para encaminarnos como los fotógrafos profesionales que queremos ser. Así que vamos a aprender ¿Qué se necesita para usar el modo manual? Lo primero es entender qué son los números F en la fotografía. Y en términos simples, son los que miden qué tamaño va a tener el orificio del lente, llamado diafragma. A mayores números F, pues este hoyito, este hoyito donde entra la de luz, pues tiende a cerrarse y ante números número F más bajo como lo ven en pantalla pues se abre más y por ende entra más luz en la escena eso es lo primero muy bien, lo segundo es antes de entrar al simulador de cámara es conocer las velocidades de obturación lo que esto bien fácil son las que determinan qué tiempo dura el sensor recibiendo luz gracias al el obturador a velocidades lentas pues dura más el sensor recibiendo luz Y a velocidades rápidas Pues el obturador se cierra más rápido En estos dos cuadros, que son dos videos Vamos a ver los ejemplos Note como en el primer cuadro El obturador se cierra más rápido que en el segundo Miren el segundo el tiempo de duración No se ha cerrado todavía Y ahora fue que se cerró entonces eso usted lo controla para entrar más o menos luz, dependiendo de los propósitos. Vamos a ver si aprendiste. Números F pequeños, el diafragma está abierto, entra más luz. Números F grande, el diafragma está cerrado, entra menos luz. Velocidades de obturación, velocidades pequeñas, el obturador dura más tiempo, entra más luz. Velocidades altas o rápidas entra menos luz y es todo lo que necesita para pasar a nuestro simulador hora de usar los simuladores de cámara tenemos tenemos este de la Canon tenemos también este de este enlace todos los enlaces se los voy a poner en la descripción para que usen el que más le guste tenemos este de Nikon para eh, medir los lentes y también tenemos este que también se lo voy a poner en la descripción vamos a ver entonces el de canon lo que usted usa es que más le convenga prácticamente esta es estos son los parámetros que tiene una cámara en modo manual mirenlo ahí modo manual entonces para qué se usan estos parámetros. Estos son los números F, los números del diafragma y estos son las velocidades del el obturador que la vimos hace un rato. El ISO se lo voy a explicar más adelante. Entonces, su misión es si la acepta. Cuando usted está capturando una escena, siempre tratar que el fotómetro el fotómetro esté en el centro. Si el fotómetro se inclina a la izquierda es que hay poca luz en la escena y si se inclina a la derecha es que hay mucha luz. Entonces siempre tiene que mantenerlo en el centro. Si yo tomo una fotografía ahora, clic, pues la foto queda bien. En el ambiente hay una luz adecuada, pero en caso de que no haya entonces ahí usted tienen que jugar con los parámetros, por ejemplo, si yo pongo un número F mayor, recuerden que el diafragma se cierra y por ende entra menos luz. Si yo tomo una fotografía ahora, ¿qué va a pasar? Pues la foto sale oscura, si comparamos esta foto con esta, vemos que está más oscura, pero lo mismo si sí, el diafragma está más abierto, ¿qué va a pasar? Bueno, ustedes ahí lo ven. Hay más luz. Si captura ahora, miren cómo ahora la foto está sobreexpuesta o quemada, como se le dice en el algodón fotográfico. Y aquí me da la configuración que se usó. Muy bien, vamos a ver ahora, vamos a poner esto en el centro, perfecto, y ahora vamos a ver las velocidades de obturación, si hay una velocidad rápida, el obturador que cierra más rápido y por ende entra menos luz, ahí lo vemos, si tomamos una fotografía ante esa condición, ahí está, la foto queda su expuesta o corta, con poca luz, cerramos y ahora le damos por atrás, y qué pasa ahora, cuando las velocidades son lentas, cuando el obturador está abierto por un segundo, entrándole luz al sensor de la cámara la foto sale como? mirenlo ahí, sale sobreexpuesta pero demasiado sobreexpuesta entonces todos estos parámetros lo vamos a utilizar dependiendo la situación, en esta situación vemos que cuando ponemos todo en el centro pues me da un resultado apropiado pero van a haber caso donde va a haber o poca luz o mucha luz. Entonces usted va a jugar con estos parámetros. Y no tan solo para eso. Sino también para crear efectos fotográficos. Que lo estaremos viendo en próximos videos. ¿Cuáles son los efectos? Profundidad de campo. Enfoque selectivo. Eh, sensación de movimiento. Y congelación de movimiento. Finalmente el ISO. ¿Qué es lo que el ISO? El ISO es la sensibilidad de la luz. Al ISO más alto. Pues en la cámara. Miren. Cómo sube automáticamente la luz. El problema que da el ISO es que crea ruido. No sé si usted aquí está viendo esta imagen. Que cuando yo le subo el ISO, pues me crea esto. Esto se llama granulación o ruido. Y esto se debe a que cuando hay ISOs altos, pues la foto sale con ese defecto. Está bien. Esto hay que saberlo usado. Saber usarlo con con prudencia bien para que la foto no se dañe y ante ciertas condiciones sobre todo en condiciones donde hay poca luz en la noche o en un callejón oscuro misterioso <risa> y bueno eh, hay otros simuladores como lo ven acá se lo voy a dejar todo para que lo practiquen espero que te haya gustado este video suscríbete al canal muy bien y si quieres aprender cómo hacer luces de estudio de forma casera, te dejo aquí un video para que lo revises. Nos vemos en otro video y Dios te bendiga mucho.